José Piola, en su libro Recuerdos de 30 años, escribía lo siguiente. En el año 1823 se empezó a usar por primera vez el apodo de Pelucón, aplicado a ciertos hombres de alta posición y de ideas conservadoras. Tras la independencia se agruparon en torno a la tendencia pelucona, los partidarios de un gobierno autoritario, centralizado, cercano a la Iglesia. En este movimiento participaron integrantes de las familias tradicionales de Santiago, antiguos realistas, terratenientes y miembros del Ejército y la Iglesia. Unidos a ojiguinistas y estanqueros, participaron en la Revolución de 1829 y en abril de 1830 se enfrentaron en la Batalla del Ircay a los sectores liberales derrotándolos. Entre sus más destacados dirigentes estuvieron José Tomás Cebaballe, Agustín de Izaguirre, Juan Egaña, autor de la Constitución Moralista de 1823 y su hijo Mariano, y el canónigo Juan Francisco Menezes. En 1836 formaron el Partido Conservador.